En nuestra primera noticia tenemos el reciente estreno de la nueva serie animada para adultos Belma. La misma ahora data como la serie animada peor calificada por IMDB con una puntuación de 1.3 de 10 estrellas. Y con mucha razón debo decir, porque esta serie es un absoluto desastre. Sin embargo, al mismo tiempo tuvo el estreno más exitoso hasta ahora en HBO Max. Y por lo mismo ya tiene confirmada una segunda temporada. ¿Acaso el Hate Watch funciona? Pues al parecer sí. Por otra parte, Scooby-Doo Mystery Incorporated ha sido calificada por IMDB como Laptop 1, siendo denominada la mejor serie de Scooby-Doo con un sólido 8.1 de 10 estrellas. Cuéntame, ¿cuál es tu reencarnación favorita de Misterio a la Orden? Déjame tu opinión en los comentarios. Entre otras noticias, tenemos que recientemente Netflix canceló Dead End Paranormal Park. La serie, producida por Blink Industries, se lanzó en junio de 2022 con una segunda temporada que se estrenó en el mes de octubre. Hamish Steele, creadora de la serie y de las novelas gráficas Dead Endia, reveló la cancelación en Twitter, comentando lo siguiente. Con gran pesar, Dead End ha terminado. Obviamente, nunca quisimos que este fuera el caso. De hecho, hicimos una sala de escritores para la tercera temporada. Tenemos guiones, diseños y esquemas listos para usar. Siempre fue el plan darles a estos personajes el final adecuado que se merecen, pero lamentablemente no será así. Si quieres ver las dos temporadas disponibles de Dead End, las mismas aún se encuentran en Netflix. Ahora, hablemos de las nominaciones a los Oscars. Por supuesto, respecto a las mejores series y películas animadas de 2022. Entre los nominados a Mejor Largometraje de Animación tenemos Pinocho de Guillermo del Toro, Marcel de Shell with Shoes on, um, El Gato con Botas, El Último Deseo, La Bestia Marina y Turning Red. Por otra parte, tenemos los nominados a Mejor Cortometraje Animado, donde tenemos The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks y una avestruz me dijo que el mundo es falso y creo creerlo. Cuéntame en los comentarios ¿Estás de acuerdo con estas nominaciones? ¿Qué otros filmes crees que merecían estar nominados? Por mi parte, creo que The Bad Guys merecía estar en nominados a Mejor Largometraje, pero bueno, Oscars. Y hablando de premiaciones, también les traigo la lista de nominaciones en el mundo de la animación de los Annie Awards. Este es un gran año para Netflix, ya que Pinocho, La Bestia Marina y Wendell White se enfrentan por el premio a Mejor Película contra el gato con botas El Último Deseo y contra Turning Red. Mientras tanto, Marcel Shell dará un paso al frente en la categoría indie compitiendo contra Charlotte, Inuo, el pequeño Nicolás, tan feliz como puede ser, y el dragón de mi padre. En cuanto a las principales categorías de televisión, Bots Burgers, la ganadora de los Critics Choice, *Harley Quinn, Rick and Morty, Los Simpsons y Tuca y Bertie, están nominadas para Mejor Programa de Televisión y Medios para Adultos. ¿Por qué aquí no está Inside Job? En la categoría de Mejor TV y Media para Niños será una carrera entre Abominable and Invisible City, Big Nate, Moon Billabilly, The Old House y We Baby Bears. Para terminar, en la nueva categoría de este año, Mejor TV y Media, Serie Limitada, los nominados son Baymax, El Difo, House Broken, Oni, Thunder God's Tale y Un Dumb. Los ganadores serán honrados en la 50 ceremonia anual de los premios Annie el sábado 25 de febrero. Continuando con las noticias, el creador de Ricky Morty, Justin Roiland, podría ir a prisión. Esto debido a recargos graves por violencia doméstica. Royland ha sido acusado de un delito grave de agresión doméstica con lesiones corporales y un delito grave de encarcelamiento por amenazas, violencia y fraude por parte del distrito del condado de Orange. Según las pautas de sentencia de California, eso significa que la voz de Rick Sánchez podría estar tras las rejas hasta 7 años y enfrentar fuertes multas si es declarado culpable. Ante esto, Adult Swim, propiedad de Warner Bros Discovery, anunció esta semana que terminó su asociación con Justin Roiland. La noticia fue dada en todas sus redes sociales. ¿Cuál será el futuro de la serie después de este acontecimiento? Supongo que lo sabremos con el tiempo. Entre otras noticias, para el mes de febrero, Cartoon Network nos trae una nueva serie basada en la franquicia de cómo entrenar a tu dragón que llevará por nombre Dragones Los Nueve Reinos y será producida por DreamWorks Animation Studios. Ambientada 1300 años después de los acontecimientos de Cómo Entrenar a tu Dragón 3, su estreno tendrá lugar el viernes 10 de febrero. De la misma forma, también se confirmó que las películas tendrán una adaptación live-action, por ahora, se desconoce si esto sería una continuación de la historia ya contada o un remake, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Continuando con las noticias, recientemente HBO Max presentó un nuevo tráiler del próximo especial de Harley Quinn, titulado Harley Quinn A Very Problematic Valentine's Day Special, un episodio especial que celebrará el día de los enamorados por supuesto al mejor estilo de la serie. El especial estará disponible en la plataforma de streaming el próximo 9 de febrero. Y hablando de estrenos, recientemente Amazon Prime Video ha confirmado que se estrena la segunda temporada de Invincible este año 2023. Aunque por ahora no hay una fecha concreta, la primera temporada ha cubierto prácticamente los primeros 38 números de la serie original de cómics de Robert Kirkman, pero aún así quedan muchos arcos que cubrir para culminar esta historia. Como siempre, ante cualquier novedad les estaré informando. Pasando al mundo de la animación indie. Tenemos que Glitch Productions anunció a través de sus redes sociales la fecha de estreno oficial del tercer episodio de Mortal Runs junto a un pequeño teaser promocional. De la misma forma, la productora independiente anunció un próximo nuevo show que llevará por nombre The Amazing Digital Circus, que según ellos mismos será una oscura comedia surreal y que fue anunciada junto a un pequeño teaser promocional. Y hablando de series indies, tenemos algunos adelantos de lo que será el nuevo proyecto animado Good Speed de Oland Rogers, a quien recordarás de Final Space. Anteriormente, este proyecto realizó una recaudación de fondos que fue totalmente exitosa, ya que el proyecto alcanzó más de 450 mil dólares en Kickstarter. Este es un corto animado de ciencia ficción, el objetivo de este proyecto es no solo hacer un cortometraje animado, sino también documentar el viaje hacia una serie de animación de 9 episodios, documentando todo el proceso de desarrollo, escritura, abordaje, animación e incluso lanzamiento. Continuando con el hilo de animación independiente, tenemos que en estos momentos se encuentra en desarrollo una nueva comedia animada para adultos que llevará por nombre Box Town. Y el equipo detrás de esta serie, aunque Cindy, cuenta con el trabajo y apoyo de grandes figuras del mundo de la animación. Para empezar, nuestro protagonista, Bill el huérfano, contará con la actuación de voz de la legendaria Tara Strong. A quien recordarás por papeles como Ben 10, Raven de los jóvenes titanes, Burbuja en las chicas superpoderosas y Bad Girl en Gotham Girls. De la misma forma, el equipo de trabajo se encuentra conformado por veteranos provenientes de series como Los Casagrande, Más allá del jardín, Cray of the Creek, Bojack Horseman, Commander With Pibi, The Cuphead Show, Trick Moon, entre otros. El piloto actualmente ya se encuentra en producción y su estreno se tiene planteado para otoño de este 2023. Si quieres conocer más sobre el proyecto y apoyarlo, puedes visitar el link en la descripción del video. Ahora les traigo una triste noticia, y es que seguramente ya te enteraste de que Inside Job ha sido cancelada. Esto a pesar de que este año teníamos la esperanza de que el mundo de la animación no tuviera más cancelaciones de este tipo. Recientemente, Netflix canceló lo que considero una de las mejores series animadas para adultos que hay, y lo peor es que ha sido tras únicamente tener una temporada que fue dividida en dos partes. La información fue confirmada por su creadora Shion Takeuchi a través de sus redes sociales, donde tanto fans como animadores nos expresamos con tristeza y frustración. Me rompe el corazón confirmar que Netflix ha decidido cancelar la segunda temporada de Inside Job, señaló Takeuchi. A lo largo de los años, estos personajes se han convertido en personas reales para mí. Y estoy devastada por no poder verlos crecer, Regan y Brett merecían tener su final y encontrar por fin la felicidad, y me habría encantado poder compartir lo que les esperaba con todos ustedes. La segunda parte de la primera temporada se estrenó el año pasado y dejó las cosas en un gran cliffhanger donde Regan estaba a punto de asumir el mayor reto de su carrera hasta ahora. Y por desgracia, Takeuchi confirmó que Netflix canceló la segunda temporada a pesar de la gran cantidad de terreno que aún quedaba por cubrir. Y es que hoy, Dark Toons, en su honor, se encuentra en duelo. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76